No son solo las luces que iluminan las calles de nuestras ciudades por la noche. La energía eléctrica es esencial y hoy cuesta imaginar la vida sin ella. La electricidad se produce por métodos variados. Uno de ellos es la generación hidroeléctrica. Habitualmente una presa se construye para contener una gran reserva de agua. La energía producida por agua que cae de niveles altos a bajos, hace girar las aspas de una turbina. Estas... ...mueven un generador y producen electricidad. El interés por métodos de pequeña escala crece... ...y hoy también se usan leves diferencias de nivel... ...en corrientes de agua. Debajo de este puente, sobre un río de Tokio... ...se instaló un generador hidroeléctrico de pequeña escala. Aunque la caída del agua es de solo un metro... ...genera suficiente energía para la iluminación del puente. Esta es la ciudad de Ena, en Gifu, Japón central. Masaya Sumino es un ingeniero de una fábrica metalúrgica que ha desarrollado un revolucionario generador de energía de agua que está ganando atención en otros países. Este es el ultra pequeño generador hidráulico de energía de Sumino. Consta de una carcasa que mide un metro por 28 centímetros y dentro contiene una turbina con aspas dispuestas en espiral. Todo el agua que fluye tiene energía y siempre pensé que era una lástima que no estuviéramos usando este recurso en su totalidad. Esto fue lo que me inspiró a utilizar la energía no usada en la naturaleza. Con un peso de solo 18 kilogramos, se trata del primer generador de este tipo que puede ser transportado fácilmente por una sola persona. Se usa para alumbrado con la energía obtenida en los canales de irrigación de las calles. Y para electrificar las vallas que protegen las tierras de cultivo. A menudo, Sumino hace presentaciones como esta a niños de primaria con el fin de divulgar su mensaje sobre la energía del agua. Hoy les mostrará cómo generar energía a partir de un riachuelo que pasa por el terreno de la escuela. Bueno, ahora lo voy a poner dentro del agua. Su generador funciona aún con la suave corriente de este pequeño riachuelo. El ángulo de las aspas en espiral se levanta ligeramente hacia la corriente que va hacia arriba. Una placa metálica de 15 centímetros de altura bloquea la corriente. Esto hace que el agua suba sobre la parte superior de la placa y baje a través de las aspas en espiral. Este concepto funciona donde haya agua corriente, aun si es muy poco profunda. La fuerza del agua en las aspas hace girar la turbina y genera electricidad. Tres, dos, uno, ahora. Es increíble ver que un aparato tan pequeño puede producir electricidad. Las escuelas japonesas suelen ser refugios para evacuación en los desastres naturales. Este aparato podría producir energía en casos de emergencia. El generador de sumino promete transformar la vida en las zonas remotas del mundo que aún no tienen energía. Hay muchos individuos o zonas enteras sin acceso a la electricidad. Si podemos facilitarles medios para producir su propia energía, podrán cambiar sus vidas. Espero que así sea. Un generador ultra pequeño que puede producir electricidad ecológica en cualquier lugar de la tierra donde haya la más mínima corriente de agua.